Bienvenido a Monstruo del Beat, mi nombre es José Rafael de Microclimas Producción Musical y hoy vengo para traerte un tutorial y un pequeño regalo. Crearás un efecto UAJS con un filtro vintage. Aprenderás cómo añadir glitch a través de la clave cromática, añadiendo pantallas azules o verdes. Sabrás cómo exportar o importar los paquetes de plugins. Te mostraré el paquete que encontrarás en la descripción. Y sin más demora, comencemos. Vamos a empezar a crear el efecto VGS, para ello utilizaremos un filtro Vintage y algunos Glitch, vamos a empezar por el filtro, añadiremos un ruido granulado, ahora jugaremos con el parámetro de nivel de ruido. Vamos a corregir el color. Para ello seleccionamos corrector de color y pulsamos en medio tono rojo. Ahora jugaremos con el parámetro de medio. Ahora reduciremos el contraste. Pulsamos en curvas de color y seleccionamos reducir contraste. Juega con los articuladores que tenemos en la pantalla. voy a reducir un poco más el ruido ahora vamos y seleccionamos un evento vamos a deseleccionar los efectos para que vean el resultado ¿Cómo guardar el prece? Para guardar el prece seleccionaremos de nuevo los efectos y pulsaremos en cadena de plugins. Ahora seleccionamos en guardar como y escribimos el nombre del paquete de plugins que hemos creado. Pulsamos en aceptar y ya lo tendremos guardado. Ahora voy a eliminar los efectos para volver a cargar los plugins. Añadimos el preset pulsando en Evento, Añadir preset, pulsamos en Aceptar y ya tenemos de nuevo el efecto. Ahora vamos a guardar el preset el preset manager exportamos el preset para ello seleccionamos el preset que hemos creado y pulsamos copy to file ahora seleccionamos el filtro vintage y pulsamos en guardar guardamos para que lo veáis, voy a eliminarlo importamos el preset pulsamos en el preset que teníamos guardado y seleccionamos copy to system ahora veremos el paquete de efectos el vídeo demuestra que teníamos al principio Les dejo el filtro vintage para que podáis jugar con él. También les dejo la fuente que encontraréis en el principio del vídeo. Ahora vamos a añadir los clips que también encontraremos en el paquete que les he regalado. Vamos a insertar la pista de vídeo para colocarlo encima del videoclip que teníamos. Ahora vamos a añadir la clave cromática, clave cromática y seleccionamos la pantalla azul o verde, en nuestro caso será la azul, este es el resultado. voy a mostrarles cómo instalar las fuentes para ello vamos a panel de control y seleccionamos en categoría icono grandes esto es por una preferencia mía ahora buscamos fuentes aquí instalamos la fuente espero que te haya gustado el tutorial nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto monstruo